Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy SlayPintora, vamos a seguir con Pokémon Luna Nuzlocke, eh, Alola hola a todos, no sé si hablar con Gladio o seguir, vamos a hablar con él a ver qué dice, aquí no está, por lo que no es necesario que entres, Cero y yo somos muy parecidos, siempre han sido otros los que han manejado los hilos de nuestra vida, para mi madre siempre he sido como una marioneta. Ella me decía cómo vestirme y cómo debía comportarme. Tenía un control total sobre mi vida. Del mismo modo, Zero fue concebido únicamente para combatir contra los Ultraentes. Sí, ese era el propósito de su vida. Fue en esta misma sala. Vale, confirmado. Gladio es el hijo de... De la del... Ti... De la del ed... el equipo Eder. Y es el hermano de... De... De Lira De Lira no, contra <risa> De... Jolines, de la rubia, no me acuerdo el nombre Vale Una célula de y ya vimos dónde está Pues si no está por allí, está aquí No queda otra Pues nada, vamos para aquí Más equipo a Eder Ahí viene Tilo Vosotros dos, apartad vuestras sucias manos de nuestras, investiga de nuestras investigaciones Todo lo que hay aquí es muy valioso no importa eh, es la tierra todo lo que hay aquí es muy valioso no importa lo, un bledo que seáis unos críos os vamos a dar vuestro merecido venga al ataque. por cierto está muy alto ¿no? bledo <risa> de la fundación aether te a un combate doble Hmm. Venga Menos mal, ya tiene a Raichu A ver Puedo usar tierra viva, pero me voy a cargar a Raichu No Vale Roca contra hielo está muy bien ¡Ey! Ahí estamos, Raichu. Pensamos bien, Tilo. Muy bien, muy bien. Suco al 48. Tanto al 48 también. ¡Qué bien! ¡Hijo de perra! Atacó antes. ¡Me cago en la leche que me lo congeló! Esto no me ha pasado nunca en el juego, ¿eh? Venga, vamos a usar anti-congelar de esto. No tengo. Arr. Venga, las vallas, a ver. Esta cura la parálisis, el sueño, el envenenamiento, las quemaduras, descongelarse. Venga. Cuidado, cuidado, cuidado, Tilo. Bueno, tú no estás en los nuslos. A ti que te maten, da igual. <ríe> Venga, joya de luz contra Vanilis. Aunque se lo carga a Tilo solo, ¿eh? Bravo, Tilo. Me está demostrando que eres un buen entrenador. Venga, Carla al 48. Ya sé que es una frase manida, pero donde quiera que hay luz también hay sombras. Hay un mundo que no se convertiría en realidad por mucha palabrería que suelte por la boca. ¿Comprendes? Lo que tú digas, mi niña. Muy bien, Tilo. Super Tilo. Estamos siempre tan centrados en las investigaciones sobre Pokémon que no tenemos tiempo para entrenar a los nuestros. Pero que se capa, es que nuestros compañeros del Laboratorio Secreto A son unos genios de los combates y os van a dar una buena lección. Y con y con razón, los sujetos de su investigación dan mucha guerra. ¿No decís dónde están L Lidia y Cosmo? Nuestro código de honor está un poco anticuado, así que aunque nos hayáis ganado, os vais a quedar con la gana de saberlo. Pero bueno, como podéis ver, aquí no están. Eso os, lle Eso os lleváis, al menos. Adiós señora. Adiós señorito. La <risa> pintora, vamos a investigar un poco. A lo mejor encontramos alguna pista. Vale, vamos a encontrar pistas. A pesar creo que está en este libro azul. <ríe> el ultraumbral. El profesor Polo fue el descubridor del ultraumbral. ultraumbral. Este arrojó luz sobre la existencia de una dimisión paralela cuyas variaciones de masa sugirieron la presencia de criaturas semejantes a los Pokémon. De momento denominamos a estas criaturas ultraentes, aunque su existencia no es más que una mera conjetura. Vale. Informe Eder, Cosmo. Se cree que Cosmos es una realidad, es en realidad un ejemplar de ultra-entre y que como tal procede de otra dimensión llamada Ultraspacio. También se ha observado que sometido a elevados niveles de estrés es capaz de abrir un ultraumbral, eh, un ultra asumimos que para huir y garantizar su, su supervivencia. En este momento estamos desarrollando un dispositivo que nos permita prolongar la apertura del ultraumbral. Eso significa que como un ultraente? No me lo creo, qué pasada. Vamos a contarle a Gladio lo que hemos descubierto. Ay, Tilo. ¿Qué es que es que eres. Eres muy exigente. Exigente no. Exigente. Ya no se niebla, cojones. Habéis averiguado algo oro. Hemos descubierto algo alucinante sobre Cosmo. ¿Sabes qué es posible.? ¿Qué es posible que en realidad sea un ultraente? ¿Y que cuando lo someten a muchos tres... Abre un, un, el ultraumbral como vía de escape? ¿Cuando lo someten a muchos estrés... tres? Mm. Por eso se lo llevó, entonces. Pero ni idea de dónde lo pueden tener ahora. ¿Dónde puede estar ahora? Mm. Estoy convencidísimo de que Fabio era consciente de todo eso. Nos ha traído hasta aquí por algún motivo. Ugh. Creo que nos ha tomado el pelo. Nadie no es muy hablador, ¿eh? Seguramente se piensa que eso le hace parecer más guay. Bueno, vamos con él. Es mejor que no nos separemos demasiado. Bueno, por aquí no hay más nada. Ahí no se puede llegar. Vamos a cambiar de poke. Tenemos al primer azuco que ya ha he hecho de la suya. Vamos a meter a Romel y Carla. Oh, no, tanto. Espérate. El igual está al 47. Metemos a Romel y a Eliworth. Así. Ah, Seguimos. ¿Podremos entrar aquí? ¡Joder! No querías que entráramos, pero vamos a entrar. no, no es igual. ¿Quieres terminarlo? Sí. ¿Qué archivo quieres leer? Joder. ¡Buf! Mira, me lo voy a leer todos pero sin estar en, en línea. A ver si hay algo interesante. Nos vemos. Vale, nos habla más o menos de cómo es código cero eh, y que mm, puede aceptar actualizaciones de, de cambio de tipo. Eh, ¿Quieres ver más detenidamente? Jolínia, vamos a seguir leyendo. Venga. Bueno, se habla un poco de Cosmos y, y que Lilia se llevó a Cosmos, básicamente. El resto, de información superflua, que de poco sirve, pero bueno, está interesante Recomiendo la lectura al 100% Pues nada, me imagino que estará en el otro lado Ni de coña ¿Y para allá? Tampoco Pues nada, tenemos que subir ¿A dónde? A la entrada Porque en el otro lado no creo que haya nada Ni guardé, madre mía. ¿Es la pintora? Mm. Fabio nos las ha jugado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Es que no está claro? Vamos a tener que sacarle la información por las malas. Jo, no hace falta que seas tan borde. Podrías intentar ser un poco más simpático. Coño. Hemos recibido órdenes del director Fabio. Habéis visto demasiado del paraíso a Eder No podemos dejaros marchar ¡Ah! ¡La pintora! estamos juntos! Venga Yo los de la fundación a Eder me están dando pa'l pelo, ¿eh? Están siendo jodidos, jodidos Uno y uno Playper y... ¡Uff! Uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf. Vale, tú con Raichu Tilo, encárgate de Pelipper y de tail Rafa de mobledura a Moonstale. Vale, Tilo, gracias. Me has hecho caso, eres, eres un buen amigo. ¡Áfaga demoledora! ¡Bien! Oh, y eso es que no es muy, no muy eficaz, pero bueno, mola. Esos destellos de ilusión que desprenden y deslumbran a cualquiera. No se debe subestimar a los niños de Alola. Que aspiran a convertirse en campeones tras afrontar lo, el recorrido insular Pues no ¿Qué quiere que te diga? <coughs> Uff ¿Qué le darán de comer a los críos en Alola? Para que se pueda, se hagan tan fuertes Alola Swiss me de Petit Swiss, Alola Swiss ¡Qué chiste más malo! El resultado del recorrido insular Y ahora apartado de en medio Buf Y gracias Lipintora Y de también Ariyama. No hay combate que, os que se os resista, ¿eh? En los momentos de mayor necesidad siempre sacáis fuerzas de donde no hay. Venga, vamos. Ya sé que no somos amigos ni nada por el estilo, pero me alegro que hayáis venido conmigo. Tilo, lo que dijiste en el Estadio Royal, tenías toda la razón. <ríe> ya Tilo se quedó contentito. Señorita Gradio. Se Señorito, <risa> ¿cuánto tiempo sin verle? El inventor a dejad que cure vuestro Pokémon. Qué cabrona, esta no va a curar, va a darnos pa'l pelo, me da a mí. ¿Sabes algo de Lilia? Imagino que estará con la presidenta. Bien, en marcha, pues. No hay nada más que hablar. ¿La, la presidenta te refieras a Samina? Qué suerte, con lo amable que es, seguro que nos escucha. Solo es amable con la gente que no se interpone en su camino. Hay un problema. La puerta está cerrada. Jo, ¿otra vez? Da igual, vamos. Qué guay. Nos curó los Pokémon y, no y no nos quiere matar. <risa> Me va gustando esta samina. Em, em, em, em, em. Vamos a meter a Romel. Y a anto. Y veo que sí que me lo oscuro muy bien. Por favor, ida bien del señorito Vladio. El señorito y tú aparecéis mucho. Siempre os enfrentáis a los problemas sin la ni pensáis en las consecuencias. Lucháis junto a vuestros Pokémon por defender lo que os importa. Mira, vamos a ir guardando. Que nunca se sabe lo que puede pasar. A lo mejor se acabarnos loco y. <ríe> Dios mío. Mira a quién tenemos aquí. Habría sido mejor que os hubierais quedado quietecitos ahí abajo. Cuán predecibles sois. Era más que evidente que trataríais de ver a la presidenta. Pude adivinar vuestras intenciones y así tenderos una emboscada con la que redimirme de mi anterior fracaso. Todos esos empleados a los que habéis enfrentado en el sótano solo estaban ganando tiempo. ¿Eh? ¿Allá habrá usted? Por supuesto que la tengo yo. Está justo aquí. ¿Y no habría sido más fácil esconderse? ¿Así no habríamos ido, no sabía dónde estaba la llave? ¿Qué? <risa> ya he tenido suficiente. Vosotros te deshacedes de estos microbios. Ellibintora, luchemos juntos y acabemos con esto rápido. Venga, combata 3. Lo veo. No, combate doble. Un combate a tareas yo creo que sería demasiado difícil. Uf. Un golbat, en serio, Gladio, un Golbat. En fin. Vamos a ver qué podemos hacer. Bicho Hada Uno es eléctrico y el otro es fuego Ah, no me pasa nada que, que mole A ver, vamos a ver a quién podemos cambiar A Anto no, porque se lo carga más Mazmar A Rocío no, porque se lo carga el extabús. Vamos a sacar a Carla. No, espérate, espérate, espérate, espérate. Vamos a pensar un poco. Vamos a sacar a Zuko Pues tiene un ataque de tipo tierra que se lo puede cargar a los dos. Mm, ¡Qué cabrón! Los ataques especiales, justo los que puede hacer Suco. Bien, no pasa nada. Bueno, carga de magma, más, más, me parece bien. Un Rayo confuso. ¡Qué capullo! Venga, aún así, vamos a usar... Espérate, roca afilada. Es tipo especial... ataque normal. Mmm. No nah. Mega Tierra Viva Al Ectabus Que se carga el Golbat Uy Muy bueno Golbat Un más, más, menos Muy bien, Gladio Me estaría impresionando, ¿eh? Nivel 48 Mega Venga, Bien, bien, bien, bien Toma ya Lo malo es que está mmm, Con la pantalla Si no tuviera la pantalla Ay, otro gallo cantaría Se va a cargar Golbat Gladio, saca código cero Ya Tú para Muy bien ¿A ¿Contra quién? ¿En serio? Garra brutal bus, nos vimos Nos vimos Cachis, me da a mí que toca ponerse las pilas y volver a ocuparse de proteger a los Pokémon como he debido Ya sabía yo que la sombra de la derrota planeaba, planeaba sobre mí Ahora lo veo todo negro Vete al oculista es, es una buena opción Venga, dos menos No, no, no, no, no Sois un atajo de inútiles Vencidos por estos mocosos ¿Tú también? No mejor No está tan mal eso de ayudarse mutuamente pintora, Tilo Dejad esto en vuestras manos Encargado de Fabio Se acabó de aquí no vais a pasar, mocosos. Enfrentados ahora a Fabio, el director de, S de la sucursal de Lola, más conocido como el baluarte infranqueable del Paraíso Aether. Os mostraré todo mi poder en un combate múltiple que zanjara este asunto de una vez. Por todas. Eli hey, pintora, vamos allá. Saquemos lo mejor de nuestro Pokémon, por Lily y por Cosmo. Un combate múltiple. O sea, a cuatro Como en la Battle royal. No, un dos contra dos mm. Venga Romel viene bien Romel viene muy bien Contra Slowbro. A ver si... Tilo, Tilo, tú. Con Raichu. Contra Ledian. Vale. <ríe> y yo uso... Garra Umbría. Contra Slowbro. Muy bien. Me escucha, eh. Me escucha. Das. Pantalla luz Me cago en la leche Bueno Por suerte Romel Es atacante especial ¡No! Me lo va a dormir ¡Qué capullo! Mm... Garra Umbría nuevamente Contra Snubro Y Rayo contra Ledian. Perfecto Ya nos hemos quitado Uno de delante Y ahora los dos Contra Fabio 29 Y se quedó dormido. Es lo que hay. Bruxius. ¡Bah! ¿Qué tipo era? Agua solo, ¿no? Vamos a usar una.. Una valla de estas de las que te quitan la. El sueño Con... Romel Cárgatelo, cárgatelo Uy Triturar Dios Se ha cargado el Raichu Primarina Tómalo, hay, Menos mal, Tilo ¿Qué tienes a Primarina? Eh... Usa una carantoña Contra Bruxis Eh Primarina, ¿qué vas a hacer? En fin <risa> Eh... Poder Z. Presa espectral contra himno. Me el. Poder. Presa espectral. <ríe> y chao himno. Muy bien cuarenta 49 también Rocío cincuenta 50 ¡Ay! Pues eso digo yo ¡Ay! ¿Ya ha Hay que salvar a Lilia ¡Vamos! no ¡Vegara! No Contrapuestas completamente Gracias por traernos la llave, Fabio No soporto los críos Pues nada ¿Me vas a decir algo, Fabio? Bueno, vamos a guardar. Y seguimos con Mimikyu al primero. Porque. ¡Ostras! Los del school es cool. Guzmán. ¡Hala! Aquí debe haber un. Unos chorrocientos tipos del Teen School, ¿no? O sea Qué peda que el Teen School estaba trabajando Para la fundación Esto es que no me lo creo, pero bueno Creo que pensaré luego en eso Venga, pintora. vamos a tumbar unos cuantos del Teen School ¿En serio? ¿En serio? Como eran un poco lo de la Team Eder Venga Venga, muchachos Vamos a derrotar a unos cuantos. Este está durmiendo. Y este también. ¿O oh, están derrotados. ¿Y tú qué porras eres? ¿Y tú quién porras eres? ¿Y tú quién porras eres? Venga. Team Skull. Mira, voy a meterte en vereda. Así mi jefe no tendrá que molestarse en hacerlo. Vale. Venga. Qué fuerte. O sea, lo del Tienes cool estaban dentro del... Del... Del equipo Aether Es que... Ya me lo veía venir yo Golbat Volador Veneno mm. Contra planta es lo peor que hay, eh Vamos a ver si tiene algo contra volador Nanai. No, no da igual No, no, da igual No quiero perder Pokémon no me esté volviendo loco Carla, al ataque Porque no me faltaba ahora Perder Pokémon, yo no Ya está, ya me ha matado mucho Me mataron a Dakorita Me mataron a... A Rainbow B, que no me acuerdo cómo le llamamos Creo que era... Ya no me acuerdo ya También me mataron a... A, a Temesi, no, no, no, no, no Venga Psíquico Y carga a par. Chao ¿No tienes más Pokémon, tu Cacho, Cacho Magarrón Lo mismo me da, ¿sabes? A la derrota no temo Porque no es el Menda quien pierde Sino mis Pokémon El Ultra Escudo Venga ¿Qué te pasa a ti? Te juro, tío, que si la victoria nos escapa, el patrocinador nos regala esta ropa tan guapa. Cada vez las rimas son mejores, ¿eh? Dan paso a un rap. El rap es Coolmon. Venga, con un Pokémon. Raticate. Siniestro. Vale, contra mi tipo fantasma es de lo peor que hay, ¿vale? Vamos a usar una hoja aguda. Yo creo que se lo carga. No. Pues sí. ¡Uf! Así me gusta, anto. Muy bien. Soy estás 49. Me gusta, me gusta. Danza pluma. Mm, venga, vamos a ver qué hace danza pluma. Veo se tengo con un manto de plumas para reducir muchos ataques. Eh, no aprender el movimiento. A un nivel tan alto aprenda una cosa así, me da vergüenza, pero bueno. Bate sobrado y mucha bulla metes. Pero yo no encuentro. Yo no cuento victorias. Cuento billetes. Pues dame los billetes, venga. dámelos para mí. Bueno, ya estamos acabando. Vamos a cambiar. Vamos a meter allá. Yo qué sé que sé. A Rocío que no ha luchado hoy. Vamos a meterle a la primera. Contra este. ¿Qué te pasa a ti? Cuidado, bro, que soy un pro Madre, pues sí si, si que repartís esto para vosotros Vaya tela, adelante, yo paso de bullas contigo jo, ¡Qué guay! Venga En el último minuto del juego Y nos va a tocar contra Guzmán ya. Fíjate tú Pero bueno, un combate doble con Gladio no estaría mal Grrr, Aún no soy lo bastante fuerte Todo este tiempo que he, estado, he pasado luchando contra mi soledad no ha servido de nada, ¿no ha servido de nada? He aquí, el más grande, el más odiado, el protagonista de nuestras peores pesadillas, el amo del cotarro Guzmán. A este mocoso pijo ya le he dado su lección. Cuando se fugó de casa, acudió al Team School diciendo que quería hacerse el más fuerte. En ese momento me hizo gracia, pero todo tiene un límite, y a los hijos ingratos como él hay que darles un buen escarmiento para que aprendan. Y ahora te toca a ti. Ya me estoy cansando de ver tu cara de Memo por todas partes. Esta vez, se te van a quitar las ganas de seguir metiendo las narices donde no te llaman. Gladio, ayúdame, porfa, please. Que matar a este tío jodido <risa> Bueno, matarlo no derrotarlo Aquí nadie mata a nadie Tiene cuatro Pokémon Golisopod Empezamos bien El bicho agua Bueno, yo tengo el Rocío El wisiwasi de las canarias Venga Para empezar voy a usar Acuaro Con escaramuza creo que se marchaba después, ¿no? Así que me deja ahí recuperando mi vida ¿No? Venga, buceo Ostras Mierda. Segundo danza espada. Ahora mismo ese golisopod es un... ¿Un arma de matar? A ver. Dios. Armas 2. Uf. ¿Cómo está la defensa? ¿Cómo está la defensa de Rocío ahora mismo? 153 ¡Buf! No lo va, no lo va a parar No lo va a parar Y Eli West no lo va a aguantar Así que o pierdo a Rocío O pierdo a Eli West. Pero Rocío es la única que lo va a poder parar Así que paliza Para, para, para, para, para, para, para Muy bien Uf Venga Empieza ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Y cómo se curó tanto el capullo este? Retirada Muy bien Me saca Joder, bicho de agua también Me hace que, ro que Rocío se cure bastante, ¿vale? ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Que se carga Rocío! Vale, se, per se perdió el banco Usa zumbido, no me afecta Usa buceo Pero Wiss igual es el que ataca, así que lo siento ya Wisi así ya no ha sido poco poco tiene que hacer vamos a cambiar es un bicho de agua Eddie West no anto venga anto ataque Me hace daño, pero tampoco es que me vaya a matar Y... y, y, y... Vamos a usar Un golpe bajo, a ver ¿cómo, ¿Cuánto le quitaría? 70, y la punta umbría 80 Vamos a punta umbría ¡No! ¡No! alto Bien, más que Rein fuera gracias al golpe crítico de Amto Carla sube 49 Aprende... Quiere aprender lanzallamas, venga Lanzallamas quita 90 Humareda quita 80 Pirotecnia 70 Me pierde pirotecnia Aprende lanzallamas Haría dos Bicho, Venga. vamos a meter a Carla. Está haciendo un combate chungo, ¿eh? Es simplemente un bicho. Así que lanza llamas. ¡Ah, este golpe bajo, qué capullo. Pero esta no te escapas, cabrón. Muy bien. Un golisopod. Uff. Es tipo bicho y es tipo agua. Venga, Eliwes. Tú vas a ser quien me salve. Esperando que aguantes con todos tus PS, ¿vale? <ríe> Poder Z y a bocajarro. Ráfaga ¡Toma! ¡Ataca el primero! ¡Toma! <ríe> ¡Muy bien! ¡Ostras! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Derrote a Guzmán. Bueno, no puedo, no puedo darme todavía eh, la victoria si no la he vivido. Vamos a vivirla primero. Porque pues aparte lo aguanta y todo, el capullo este. No lo aguanta. Toma ahí. Adiós, Guzmán. Qué bien. Gané a Guzmán y no perdí ningún Pokémon. Que saca a Pinsir. A Pinsir. En. Carla. Dios, pensé que ya lo había ganado. Eh, es todo lo que pasa. No se puede, no se puede hacer esas cosas. Pincir. Este tipo de bicho. Rompemolde. Y va a usar un lanzallamas por mis santas narices. Venga. Ahora sí, ahora sí. Toma, Guzmán. Toma. Pepe, pero. pero tú quién eres? ¿Pero qué demonios consigo...? ¿Por qué demonios no consigo derrotarte? qué poco me da para ser un jefe. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, Guzmán? En fin, anda, pasa. Sí, una porra. Voy a curar los Pokémon y lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no están suscritos, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.